¿Qué tal? Bueno, contanos un poquito de la asociación que ustedes tienen en España. Sí, bueno, me, me presentaré para los que vean y, y, y oigan este, este vídeo, que con mucho gusto grabamos aquí en el 14º Congreso Internacional de HST. Yo me llamo Martín Chiménez y actualmente soy el presidente de la asociación HST España. Y bueno, una asociación que es el a o trata de enrobar a prácticamente todos los pacientes de HHT España. Es un objetivo, ¿no? Sí. Pero que actualmente, en lo que son asociados. Bueno, ¿cu ¿Cuánto pagan por mes? ¿Cómo hacen la financiación? ¿Cómo juntan los recursos? Ahí nos establecimos inicialmente, eh, a, cuando se inició la asociación, que casi eran voluntarias las cuotas. Sí. En función, porque era difícil, era complicado establecer una cuota y saber si realmente era la, la, la, la cuota normal en relación a todo tipo de familia y economía. Eh, bueno, aquello se, se tradujo después en una cuota fija anual, eh, no, bueno, no, en, en fin. torno a Esos ingresos se destinan el 80% a una financiación, a una donación que hacemos al Centro de Investigación Biológica, dependiente del CSIC y para el uso de aplicación de contratación de personal y ayuda al laboratorio que está investigando, al laboratorio de HHT, concretamente de la doctora Luisa Que es la que maneja el tema genético. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que ustedes eh, como asociación ¿Qué gastos tienen fijos? Bueno, eh, gastos, ya, ya digo que el, sobre el 80% se invierte en, ¿En esa la laboratoria. Y luego ya gastos fijos pues, de asesoría, de comunicaciones, de página web, de, de internet, más o menos son los gastos fijos que estamos bajos de celebración de asamblea o de congresos. Por ejemplo, este último año, bueno, este año en, en, en junio hicimos un congreso donde se puso unos gastos extraordinarios, ¿no? Sí. no lo hacemos todos los años, pero esos son los gastos que manejamos en la asociación. También tiene otro tipo de ingresos que son donaciones y, y bueno le hacemos cualquier tipo de participación de, de participaciones, de ventas de, de merchandise para sacar dinero, ¿no? que ahí intentamos sacar lo que son los gastos generales. ¿no? para ir y dejar el ejercicios de y ¿Y tu carga horaria mensual, cuál es, o diaria o mi, semanal? ¿Mi carga? Mi, ¿Horaria? Mi, mi, mi tiempo, bueno, el, el, tiene o tenemos la gran fortuna de que, bueno, pues yo tengo bastante tiempo libre, ya estoy jubilado y, bueno, yo le hecho todas las horas que quiera de purocha. todas las horas son pocas. Pero bueno, son, pocas. son a nivel voluntario de gestiones, de, de, de, por ejemplo, del tema de la lotería lo, lo principalmente, de asistencia a congresos, de reuniones con, con socios, es un poco, no hay, digamos, no tengo ni remuneración ni horario fijo. ¿sí? Ahora todo, todo el tiempo que le he hecho a la asociación es Siempre falta más. Siempre falta más. ¿Y cuánta gente, cuántos asociados, además de ti, están sí, ¿eh? abocados a la atención? Ahí de de, de, de, de todos estos 350 socios, digamos, activos en cuotas y demás, eh, tenemos la Junta Directiva, son son cuatro socios más, junto conmigo, que la comunidad.